La idea de análisis de contenido de comunicación ciudadana surgió de un problema que observamos, que las políticas de, de apertura de datos de la administración pública por lo general no estaba centrada en la ciudadanía, entonces se fijaban más en la oferta que en la demanda. El desarrollo del proyecto se basa en dos módulos, por un lado un módulo de clasificación que utiliza algoritmos de inteligencia artificial y por otro lado un módulo de reportes, con el módulo de Inteligencia Artificial lo que hacemos es un sistema de clasificación. Cogemos las taxonomías de comunes que está expuesta por la normativa de interoperabilidad y hacemos una clasificación de unos tweets que descargamos pues, de Twitter. Y luego ponemos un punto en común, que es lo que están publicando los diferentes ayuntamientos y lo, una clasificación por temática de lo que están hablando las personas. Y ahí hacemos una comparativa.